Señores, tenemos no. otra información. Positiva ya. No, así Vámonos mismo, a algo positivo reprenda. que cabe destacar que de verdad fue un logro en lo que eh, repercute a la República Dominicana. Siempre estamos sobresaliendo de manera positiva y es que República Dominicana logró ayer en la tarde... No, más bien el domingo Porque estamos como un lunes con un martes con sabor a lunes Fue el domingo Un récord eh, para el merengue Tras alcanzar la certificación de Guinness World Record De mayor pers eh, personas bailando merengue Con 422 parejas El evento se realizó en la Plaza España De la zona colonial Donde 440 parejas bailaron una coreografía sincronizada A ritmo del tema El Merengón Autoría de Joseito Mateo, el cual fue interpretado por Miriam Cruz, Manny Cruz y Elvis Crespo. El baile fue presenciado por la adjudicadora de Guinness World Records, Natalia Ramírez. Y el merengue tuvo una duración de 5 minutos, oh my God, y 18 segundos. Por cada 25 parejas, había un supervisor quien evaluaba que las mismas estuvieran sincronizadas y cumpliendo con los requisitos del récord entre lo que es este, eh, entre lo que están eh, vestuario, testigos, supervisores, coreografía, tiempo, cronometraje, entre otros. La supervisora explicó que 5 parejas fueron decalificadas por eh, el no cumplimiento de algunos de los requisitos quedando un total de 422 se entregó el certificado Alberto Sayas y ahí estamos señores el sobresaliendo. flaco de, de ir tú sabes mira el flaco sí, sí el flaco el flaco no ve ahí el flaco ahí. el flaco con una rubia flaco y dónde no es se esa pa. rubia no o sea, pero es ese video ahí ese de, el, el de Rusia o sea, el video que está poniendo ahora mismo es el sí. video de Rusia. Ya el dominicano, que fue que rompió el récord... Neto, ¿tú hubieras ido? Si tú hubieras sido tú. Tú tienes dos pies y quedo ahí. Tú bailas merengue Yo bien. bailo de todo. Se baila de todo. Yo, yo en salsa se había perdido. Eh, ah, base, mira, pues no hay me una me... colita de baile ahí en la sala Oreña. Vimos el flaco ahí. Vimos el flaco ahí, sí. Sí, pero yo... Tirando sí. paquetico. No, no, yo me canso ahí. Yo ya yo, yo estoy viejo para eso. Soy yo, no, no. No, no, me canso. no tú sabes que tiene... Viejo. ¿Tú te consideras estar viejo, Génesis. No, no, es que no. Es... Eh, mira. Ah, mira, mañata. ahí es el de, no... Ay, es el de nosotros. Ah, mira, ahí sí está. Ahí está. Y el bachate es un duro, yo ahí. Atención, producción. Si es bachata, pueden llamarme para cualquier récord, no, no, que yo, ahí yo, yo soy... No, yo cualquiera. Si es salsa, tengo que... Tienen que darme un me para rebajar un poquito. ¿Y al dembow? ¿tú le, tú, le, ¿Tú le das? De todo. Eso depende de los tragos. Ah, que sí. a... <risa> no te vayas. a ir... Pero ver, acá, pues se puede hacer un... Un... un... Y es posible que se haga un récord de dembow, de bailando... Ay, Ay, pero ¿y ¿Qué, qué, qué sí, sincronización sí? va a tener tú? A claro, poder... 500 be, be, be, be, bailadores de dembow. Ahí metiendo el pasito, ahí sincronizado. Pero 400 mujeres embarazadas, De 500 parejas. No, mira, porque eso en dembow puede ser posible. Si sí se dembow. hizo en el merengue, también en el no, dembow. de bachata puede eh, seguir de bachata. Eh, no? El dembow eh, eh, es como algo más Tus li... cartas llegan. <risa> Cómo <me risa> viene? Ay, de ay, si no no me me Señores, eh, atención los dembowceros. Ay. Hagan su ya, Guinness. Ya quieren lío, <risa> Digo, pa, yo sé que ahorita Vamos a decir de todo. Cuando no pero de pisa, 500 eh, personas bailando dembow. En la plaza allá, en la zona con está. Pues un récord, también. Pues un récord, porque la dama tiene que ser merengue. Pues un récord de no, modo ahí. Pero que tú sabes que es el, el la del, del Merengue. De Crazy, Entonces cabe destacar que se hizo en memoria de esto. Sí. Pero, y pues, pues, es ese es el ritmo que nos identifica a nosotros como dominicanos. No. ¿Cómo que no, Pero Es que eso ni siquiera es música. Pero lo que hace el Dembow. Eso no es dicen música. eso de es dominicano. ¿Eso? No, no, no, no, no. La música que, ni que hace siquiera, Kiko y eso crazy, no ni es crítica. No, siquiera es, es música. No es Para mí, el que se sienta a escuchar Dembow en su casa tomándose no un trago sin charlatán. Voy a Pero, ah, pues, tú estás hablando de charlatán al 60% de los dominicanos que escuchan esa música. El que se sienta. ¿Quién socializa escuchando Dembow? Como que no, un reguero de gente. Tú socializas. Tú puedes hablar escuchando Dembow en todo ese sitio de bebedera... Mírame. De Ese, no, no, no, no, mira, mi amigo. Yo respeté su punto de vista no, no, de la yo, fiesta te, de Lucifer que se nos estuvo de acuerdo. Te voy acuerdo. a hacer una pregunta. Dígame. Te voy a hacer una pregunta. Claro. Tú no bailas un dembow. Yo ni sé bailar dembow. No, no, pero que tú y la musiquita ahí tú te mueras. No, yo la escucho en mi carro. Ah, que estoy trabajando con los cambios. La pampara. La pampara. No, y no. no te menean. Ah. Trucho, trucho. Hay que estar <ríe> bien muerto <ríe> para no menearte. No, es que ese no es el tipo de música que yo escucho. Sí, no sí gusta, bella, pero. No, no digas que Den de Bow, que, que de aquí, es aquí algo de dominicano, porque hay gente que escucha. Eso no es música Génesis pues, eso, es, eso es música no, que eso no te no es gusta. Música. Otra a cosa. mí háblame de cosas clásicas. Háblame de Romo, a de, mí, de cosas que te de... base y fundamento Porque, o sea, háblame de la canción de Kiko el Crazy. Ya. ¿Qué dice esa canción? Que la pompa la Ajá. Que es una pámpara. Pero que. No, imagínate tú ese récord mundial. Explíqueme esa parte. Porque es pámpara. Por favor, que, se, que yo va a salir en Esa idea es mía. Cojan esa idea. Pongan a. Pero lo pasan. El alfa. Dice bueno. Kiko y Crazy y los Pepe. Y 500 personas en la en Ah, pero él va a seguir. En la plaza en la, en la zona colonial. ¿Cómo le gana Macuba? El récord Guinness bailando no, no, ah. ahí, de voz. Uh, no, le ¿Cómo le que Una buena actor. idea. Mira, sí. yo te he visto cantando, bella, a ti Mira, bella, tío, una, una muchacha, por de voz. vamos a ir. Una cancioncita de bombo, tú te la has cantado. Dime autoría. No eh. man. Bella se ha cantado. <t cassette pesar>